Ah, buenas a todos, hoy estamos en otro día más, ya ha sido la vuelta al cole, ya se supone que hemos pasado el mal trago, ya es por la tarde, volvemos a nuestra casa, contamos nuestras experiencias, que hemos conocido a amigos nuevos, ¿Qué tal nos ha ido, hablamos con nuestros seres queridos. Y la verdad es que está complicada la cosa de la vuelta al cole porque, claro, has estado de vacaciones, has estado disfrutando de sitios donde no habías estado, has comido pues un montón, que si el roscón, que si el turrón, que si las gambas, pues claro, pues ahora se hace difícil tener que volver al trabajo y comer de, de microondas casi. Y bueno, una cosa de las que también cuesta bastante es tener que madrugar, porque tú te acuestas a la hora que quieres, cuando estás de vacaciones, que si son las 3, que si son las 12, que, que si luego te levantas a mediodía, ahí ya cuando, todavía, cuando ya ha salido el sol, y ahora pues te levantas cuando todavía no ha salido el sol, cuando todavía no, no ha amanecido. Claro, pues te levantas con unas legañas que dices tú, uff, ahora es que me quedaría un poquito más calentito aquí con, con el edredón porque claro, también en diciembre pues hace más frío. En verano la verdad es que cuesta menos levantarse porque hace calor y, y es que te quiere levantar de la cama, aunque sea, ¿sabes? Por eso, porque amanece, amanece más temprano y, y te, te levantas mejor, yo creo. Pero claro, ahora pues acostumbrado a las vacaciones pues es más complicado. Ahora, bueno, lo que puedes hacer en tu vuelta al cole o tu vuelta al trabajo es presumir de los regalos que has tenido en Reyes, si es que has tenido, y también de, de las vacaciones que, que te has pegado. Eh, es una, también una buena forma de, de saber de tus compañeros y de que la entrada sea un poquillo menos difícil. Para, yo creo que para los chavales es un poco más complicado porque, claro, separarse de la familia pues es un poco trauma, aunque cada vez la gente está menos apegada a la familia y le cuesta menos, a lo mejor sí que le costaría más deshacerse del móvil y esta, y esta semana pues, pues nada, como ha empezado el martes ha sido menos complicada pero eso no quita que, que cueste todavía levantarse un poco. Ya veremos a ver qué tal se da el resto de la semana porque claro, teniendo que trabajar ahora hacer vídeos es más complicado porque no te los puedes preparar tanto y, y bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, no puedo grabar en la calle. Primero porque es así, así de noche ya. Y bueno, tampoco porque tenga mucho tiempo. Ay, espero que me pongáis en los comentarios, si es que os apetece, poner cómo ha ido vuestro primer día. Porque bueno, el mío ha sido un poquillo complicado. Pero bueno, ya más adelante irán saliendo las cosas. Así que nada, un saludo. Hasta luego.